Bueno, voy a tratar de que se vea porque no sé qué pasa. No puedo conectar la cámara al, al, al teléfono. Es una locura. Les quiero mostrar algo. Eh, cómo se, se gestiona el tema de la, de la cámara. Porque este teléfono tiene un problemita con esto. Ahí lo tengo. Ustedes tienen la cámara aquí, si por defecto no la tuvieran y la tienen que agregar, ahora les voy a indicar cómo pero una de las cosas que tienen que hacer es dejar presionado y se les pone desactivar o activar micrófono es todas las funciones que se pueden tener con esto en android la cámara tiene otros ajustes y se pueden poner diferentes tipos de captura, paisaje, etcétera en el iphone ya viene todo semi preestablecido Y lo único que podemos hacer Es eh, modificar el tema del de micrófono Así que no nos queda mucho más por hacer Bueno, ahí parece que está andando bien Vamos a ajustes eh, Centro de control Y si no tuvieran la cámara, vamos a quitarla la quito de aquí, la buscan en el centro del control, aquí debajo, y agregan cámara. Y ya se agregó aquí, ¿ven? Y aquí lo que hace es ponerla en este menú. ¿Vale? Ya está puesta la cámara. Allí le dan y graba. No tienen que descargar nada, no tienen que ir a modificar nada de la cámara. Hay un fantasma diciendo que graban la pantalla en 4K. Eso no existe. Esto es tu drone y las cosas son como son. Y se los explico aquí. Espero que les haya quedado todo claro. A ver. No sé si esta es la, la cámara ideal, pero bueno. Si dejan apretado ahí, pueden ver que se les pone a activar o desactivar el micrófono. Ustedes lo activan y ya está. ¿Vale? Y lo que les dije... De ir a ajustes. Van a ver que está en controles de incluidos. Grabación de pantalla. Si no la tienen, la buscan en el menú. Ahí está el menú. Y la agregan. Le ponen un más y queda. Espero que se entienda. Ahora voy a ver si lo puedo editar.